La zona 3 para nosotros son bosques y algunas franjas de corredores silvestres Hay frutales y hay plantas comestibles de las que podemos servirnos Nos da madera para leña y nos da madera para construir aquellos depósitos de energía que tenemos en la zona 2 Los cercos, los corrales y por qué no también las casas, también nos da hongos, nos da frutos. En la zona 3 las prácticas son más de agroforestería, realmente no desprestigiamos el poder que tiene el bosque con sus nutrientes y con la movilización de recursos para las otras plantas. Son lugares de experimentación para incluir plantas comestibles, cultivos, entre árboles. Es una práctica y un aprendizaje de vida muy fuerte. Es un lugar de refugio para múltiples especies. Y con poca intervención, muy poca intervención, puede darnos todo para la subsistencia. Este lugar también nos da especies, es casi un vivero mágico. Nos ayuda a comprender las interrelaciones y a fomentarlas. Nos deja ver al bosque como un lugar de cooperación en vez de competencia por recursos. Eso nos muestra también el nivel de influencia y cómo podemos permitirnos también que haya zonas sin tanta intervención humana que sirvan más bien a los propósitos, enseñándonos ella qué es lo mejor para mantener un sistema saludable.